Eh, en este vídeo quiero hablar de la relación que tiene eh, la, que tiene el aplicar una textura a un objeto o un modelado y eh, eh, lo, el, el, el tamaño que se va generando en el archivo. En el tamaño me refiero al archivo pues, que, que vamos generando, ¿no? eh, Un ejemplo, este, este, a mí me pasó un caso de, de bueno, de, aplicando texturas y llegar a un punto que me encuentro con un archivo de un giga, ¿vale? Entonces, eh, quiero hacer esta demostración. Bueno, esta demostración mirando un poco, pues voy a hacer un cubo simple, ¿vale? Y, vale, eh, lo llamo, le pongo un nombre, probando. Y eh, lo vemos aquí en el Explorer, ¿vale? Probando, ¿vale? Vemos que tiene 104. Ya. Y borro, eh, vamos a borrar el archivo para ir experimentando un poco, guardo. Y veo que tiene 98k. Entonces creo un cubo. Levanto una figura. Lo guardo. Voy mirando aquí. Veo que tiene 104K. Ahora eh, aquí en materiales vale. Eh, aquí en pintar, voy a aplicarle un material. No, si le aplico un color a dos caras nada más. Le aplico un color la otra cara. Vengo aquí. Guardo y vemos que, pues nada, suyo un, un K, ¿no? A ver, F5, un K. Entonces voy a aplicarle texturas, una baldosa, pues mira, en una cara le aplico esta baldosa y en otra aplico otra baldosa, ¿vale? Voy guardando y vemos aquí eh, que ha aumentado, pues, eh, a 151 K. Cambio de baldosas, ¿vale? Aplico otras. Eh, guardo y veo que va aumentando. Así, va, aumenta. 192. Vale, voy a aplicar otro tipo de jardinería. Bueno, otro tipo de material. Y eh, guardo. Vamos aquí. 287. Vale. Eh, voy aplicando rejas y otro tipo de... A dos caras. Estoy nada más aplicando las dos caras. Guardo y... 300. Y así, eh, pues bueno, me puedo pegar aplicando materiales metel, metales, eh, guardo y así nos ponemos o cuando creamos un objeto, pues estamos constantemente cambiando de, de, de materiales y se va generando, va aumentando el tamaño del archivo. Vale, así va aplicando madera. Aquí aplico uy. y va aumentando, ¿vale? y va aplicando asfalto, vale, guardo y sigue aumentando a 400, vale. Entonces lo que quiero, eh, eh, lo que quiero pues un poco ver es que eh, el, cuando aplicamos materiales y borramos o sustituimos ese material, el tamaño del archivo no se reduce sino aumenta, sigue aumentando, ¿no? Se va sumando la cantidad de materiales, ¿no? Si yo vengo aquí eh, para reducir, para reducir esa eh, al final cuando ya decido qué material quedarme y demás eh, eh, y reducir el tamaño del archivo porque puede llegar lo que me pasó a mí a tener un giga de un giga de tamaño de archivo vale me di cuenta cuando iba a enviarlo email, por email ¿no? entonces para reducir pues lo que hacemos es ventana de vez en cuando lo cogemos y venimos a información del modelo y en estadística vemos aquí pues la estadística, ¿no? El, todo el modelo, el número de aristas y el número de materiales que hemos aplicado, 25, ¿vale? Hemos aplicado esos materiales, pero no, realmente tenemos dos materiales aplicados. Entonces, pulsamos purgar no usados. Aquí nos aparecen los materiales, los reales, ¿no? Uno y dos. Bajamos, guardamos y vemos aquí que nos ha bajado a 130. Vale, había subido y al, al pulgar los materiales que no usamos, eh, nos reduce eh, el tamaño del archivo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, eh, por eso es importante también, claro, nos va cargando el tamaño de la... Exactamente no sé cómo, cómo lo aplica, ¿no? Pero nos va cargando, por eso es importante manejar el tamaño del, de las texturas cuando descargamos una. Mira, esta tiene 30K, ¿vale? Tamaño 30K. Esta es buena, ¿no? O sea, si nosotros vamos a aplicar, necesitamos una textura de alta calidad o, pues, vale, pues trabajamos con el tamaño. Esta tiene 346, por ejemplo, yo voy a coger y voy a crear un nuevo material. Vale, lo pongo el material 1. ¿no? Y vengo a edición y cojo la textura que me descargué de internet, ¿vale? Que tiene 300, a ver, tiene 346, K. Entonces vengo aquí y la aplico. La aplico en una de las caras y ahí. la aplico en una de las caras y vemos que aumenta a 400. Vale, es importante tener cuanto más reducido sea el tamaño de la textura según nuestras necesidades, es mucho mejor. No, esta por ejemplo, 1, coma... bueno, esta la manipulé. Me fui al Photoshop y aumenté el tamaño para hacer un poco la demo. Esta realmente es esta 800, pero sigue siendo grande, ¿vale? Venimos aquí voy a crear otro material, material 2 y vengo aquí. Vale, esta de dijimos que era de 1.6, vale. La aplico aquí, ¿vale? Lo aplico aquí. A lo mejor yo no necesito tanta calidad en este modelo, ¿vale? Por eso hay que jugar con las texturas que se aplican, ver el tamaño y demás, ¿no? Vengo aquí guardo y vengo aquí al tamaño 2 GB, va subiendo, ¿no? Dos gigas, no, dos megas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta el tamaño de la textura a aplicar, la situación si necesitamos tanta calidad, si no necesitamos tanto, reducimos la textura y tener cuidado con las texturas que nos descargamos, ¿no? Porque podemos encontrarnos con archivos grandes y también ver en información del modelo, estadística, pulgar, los materiales no usados. Se me ha reducido a tres. Me ha colado un material por ahí.